Evidentemente si bien es una tradición súper extendida, después cada uno tiene como su versión y sus formas de preparar y sus pequeñas diferencias, ¿no? Pero para los que somos materos, digamos, eh, el mate es como... Eh, es mucho más que la, el tomar la bebida porque incluso cuando uno, por ejemplo, yo tomo todas las mañanas, llego a mi taller, me preparo el mate, es como una introducción para empezar a trabajar como algo que ya hasta lo necesito para emocionalmente o psicológicamente disponerme a trabajar. O cuando vas a estudiar y te pones a estudiar, primero uno empieza, voy a hacer un mate y estudio. Es como un paso previo indispensable para disponerse a hacer cualquier actividad, porque una de las características que es más... Acentuada en Uruguay es que tomamos el mate con el termo, que en Argentina por ejemplo se toma con lo que ellos llaman la pava o acá le decimos la caldera. Nosotros tomamos con el termo. Y eso también hace que sea más transportable. Y andamos con el termo agarrado en el brazo, ¿no? apretado en el brazo contra el pecho y a veces se dice que se te va a deformar el brazo de andar siempre con el termo. ¿no? Y a veces llegas a condiciones que son absurdas por llevar el mate, como andar cargando 35 bolsas, pero además tener el mate en la mano, porque no vaya a ser que tú vayas a X lugar sin el mate. no La gente que, que viene de afuera y ve que todo el mundo está con el mate en todos lados, incluso en circunstancias más formales, en clases, en facultad, en el liceo, se puede tomar mate. Es que es bien de arraigo cultural, no que por ejemplo el primer mate se lo toma uno, el que está cebando, ¿no? en general por cortesía, es como una norma de cortesía, como el mate se, se hincha la yerba con, con agua tibia primero y después se ceba con agua caliente, el primer mate no sabe muy bien para lo que acostumbramos tomar mate caliente porque todavía está medio tibio. Entonces es un, como una cortesía eh, tomarte el primer mate. Y después empezás lo que le llamamos la rueda, el mate con las personas que, van a, que, que toman. Y la rueda tiene un sentido y hay que respetarlo, que también, yo qué sé, no es que sea gravísimo, pero se toma mal que diga, me saltaste en la rueda, como venía yo después de Florencia, por ejemplo, ¿por qué no me lo viste? Tiene como su, su orden. Y, bueno, lo que hablaba también, que el mate se toma hasta el final, eh, hasta que la bombilla hace ruidito, ¿no? Que, o sea, eh, yo, cuando la persona no hace no hizo ruido y me devuelve el mate, le digo, pero que ruidito, porque es como que te asegurás que se terminó todo el agua, sino es como que te vas tomando el agua del, del mate anterior, no sé. La forma de preparación del mate queda, la mitad de la, del contenedor, digamos, el mate en sí mismo, queda con yerba seca. Entonces, vamos, eh, cuando, a medida que vas cebando, vas usando de a poco esa yerba seca para que todo el tiempo tenga sabor eh, amargo. Porque a medida que se va eh, haciendo muchas cebaduras, se pasa lo que les decimos que se lava el mate porque queda con, con un sabor mucho más suave. Y, y empezás a sentir que toma, estás tomando solo agua caliente. Entonces, en la medida que vas usando hierba nueva, el, el mateo va manteniendo... Y el buen cebador es aquel que puede, con un, con, no sé, con un mismo mate, con el mismo eh, contenedor, cebar un termo de agua, dos termos de agua, sin que el mate se lave. Aquí estamos los maniáticos, los que tenemos nuestro propio mate y que no es muy bien visto que otro venga y te agarre el mate y se ponga a cebar si uno si es mi mate lo cebo yo porque sé cómo cebarlo también hay gente que no le importa tanto pero eso depende un poco de eh, es de buena digamos de buena educación preguntar si vos ves un mate ahí no llegar y, y cebarte sino decir este de quién es yo puedo cebar o, y nadie se va a tomar a mal si le decís, no no no cebe deja que yo te llevo es, es como está, está bien entendido eso puede ser muy, muy probable y cuando a veces se lava totalmente, no tienes más yerba seca, pero no quieres preparar todo otro mate de vuelta, se hace lo que decíamos que es sencilla. Se le pone un poco más de yerba seca para ir como reciclando el mismo, el mismo mate. Bueno, también que esa, en esa rueda de mate hay un ritmo que te ha dado un poco por el, por el uso de la dinámica, pero eso okay. que... No, ni el que está cebando puede demorar tres horas entre mate y mate, que tiene que más o menos llevar un... Si no, los otros se ponen un poco ansiosos y empiezan a decir, dale, se va, se va. <ríe> y tampoco el que toma se puede quedar tres horas con el mate sin devolverlo para seguir la ronda. no A ver, pasamelo, ¿dónde dejaste el mate? dámelo dale, terminalo. El mate dulce, por lo menos acá, en este momento, está asociado más con la doña, o la, la abuela, la gente del campo que, sí, con la mujer mayor que se prepara en una, en una tacita muy chiquitita y le va echando azúcar y se toma así como, igual con agua caliente pero es como el mate dulce es como está bien segmentado o como que se asocia bien a ese tipo de personas Esa, en general así se toma amargo y con caliente. A mí, en particular, además, no me gusta con yuyos, porque también se, se le ponen yuyos al mate, más yuyos, la hierba, bueno, es, un, es la, la hoja de la hierba mate, pero además se le ponen otras cosas, a veces se le pone, por ejemplo, jengibre al agua, o se le pone marcela, no carqueja, manzanilla, otro tipo de cosas que cambian el sabor del mate. Los puristas también dirían que tampoco es como el mate, como hay que tomar el mate, ¿no? Que eso ya es como un medio. También con el tema del contenedor, porque antes, o sea, siempre se usó lo tradicional, es usar la calabaza, el, el porongo que le decimos de la planta, de, pero ahora, por ejemplo, hay mates de silicona o mates de cerámica que tienen su justificación porque supuestamente hace que sea menos ácido y no sé qué, pero también no es la la línea más tradicional del mate, ¿no? como que también se puede tomar como algo medio menospreciar a que tiene un mate de silicona, como mirá lo que venís a usar. Eh, la bombilla, con respecto a la bombilla, bueno hay distintas calidades, ¿no? Las bombillas mejores son plata. General, como bueno, porque incide en el gusto también el metal con el que se hace la bombilla. Se hacen de plata, de alpaca, puede ser intermedia, y ya las peores son las que se hacen con lata de no, acero inoxidable. inoxidable. también. Eh... Y lo que es terrible que en un momento se usaban eran bombillas con caña <risa> que no son para mí hizo terrible porque en realidad si queda húmeda la caña es una cosa vegetal que se empieza a humedecer y es medio terrible. pero bueno, también en un momento, son como variantes que se van usando pero yo creo que siempre volvemos al mate más, más tradicional, ¿no? Con las distintas formas Ah, y yo le doy el mate a Mariana y Mariana en vez de devolvérmelo cuando lo terminó de tomar se lo da a Lucía porque estaba distraída entonces, Mariana. Yo le tengo que dar un beso culo al mate y se lo doy de vuelta. Y así, me lo das de vueltillo, vuelta se lo tengo que devolver a la que está llevando. Ahora cómo lo puesto. <risa> pero no es que se hace siempre, pero es como. Son como lo que te digo, ah, nadie te va a mirar mal si haces eso, ¿entendés? Está entendido en un código. Nadie va a decir, ¿qué hace? Dándole un beso al mate. No, está bien. Está. No lo hace todo el mundo, pero si lo haces, se entiende. El caso es así mi marido es el que se encarga de hacer fuerza con los hierros y las conexiones eléctricas y las cosas que están complicadas las hace él, a mí me toca todo lo que es diseño y vidrio juntos hacemos el plomo, que eso también está complicado y sucio después contamos con el vecino que es albañil o si sí, necesitamos mano de dos soldadores, él también vistes y tenemos otro vecino que trabaja el aluminio Así que, de acuerdo a lo que va saliendo, y tenemos también otro vecino más que es carpintero. Así que lo que va saliendo lo vamos resolviendo acá nomás en la zona, entre nosotros. Pero siempre tratando de apuntar a, a que vaya a, a las casas comunes. Siempre tratando de atender a que el vitral llegue, pueda llegar a, a la persona que se está construyendo su casa en un barrio común. Lo podemos tener todo. Claro. Sí, hay vitrales muy lujosos, te puedo hacer algo muy claro. caro. Pero también llevarlo a cobrar el día de trabajo utilizando los materiales. No agregar ese, ese plus de magia y misterio. Sí que no podía crear todo lo que tenía acá. Yo estaba sin un peso re mal. Claudia, no puedes hacer todo lo que tengas acá y que, y que vos estés así en esa situación. Me dice, dale, vamos a la feria. Yo pensaba, después. le dije que sí. Qué vergüenza, yo en la feria, digo, ¿ahora qué hago? Y esperaba, ay que llueva ese domingo, que llueva, viste, así no iba, que pasara algo, pues nada, no llovió, nada, hice feria, el primer día vendí, al segundo domingo lo conocí a él, y acá estamos. No, el primer domingo lo conocí. El primer domingo, el primer domingo nos conocimos, cierto, que estábamos mal armados. Y está, y ahí, bueno, hago vitrales, falta herrero. Y yo algo bueno. <risa> soldado, nunca había tenido experiencia en soldadura, viste. Gaudí me gusta mucho porque es muy libre después, si voy a estructurarlo me gusta Frank Lloyd Wright sí, tengo unos cuantos y Mondrian me lo facilita eh, pero bueno. Torres García es un clásico que no falla en vitral, te lo dije no hay persona que si te gusta Torres García, en vitral es como que el máximo con el pasaje de la luz